Eh, hay un amigo que me dijo anoche, eh, eh, <coughs> luego vi la noticia, que eh, la Organización de las Naciones Unidas declara a la bachata como... ¿Cómo fue eso? La, la UNESCO, Patrimonio UNESCO. Cultural y material de la Humanidad. Exacto, igual como declaró el merengue. Pero eh, en este caso fue la música y el baile. Ok, okay ambas cosas. Ajá. Ok, eh, eso indudablemente que nos coloca nueva vez en la línea de tener una actividad cultural, folclórica, como le queramos llamar, que rebasa los límites de las fronteras dominicanas, los límites de aquellas fronteras donde viven los dominicanos, y se convierte en un tema con cierta característica mundialista, en el sentido de que, bueno, la ONU, que es una organización conocida a nivel mundial, algunos la respetan, otras no, pero bueno, tiene su importancia, claro. Eh, acaba de entender que esto es algo que toda la humanidad puede sentirse dueña de él y eso es interesante. Lo que me preocupa en realidad es que lo mismo pasó con el merengue y como que no se le hizo el, la bulla, vamos a utilizar un término coloquial, la bulla, que merecía que se le hiciera al merengue al momento en que es declarado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, como lo hizo la UNESCO, creo que fue en el 2015, creo que sí. Entonces, eh, quizás sería llamar la atención al pueblo dominicano, a las autoridades dominicanas, el Ministerio de Cultura, los diferentes ministerios de... bueno, ministerio no, a los diferentes departamentos de cultura de los municipios de este país, que son muchos y que tienen culturólogos trabajando, algunos de ellos, o si no, gente interesada en la cultura trabajando, que a este tema se le dé la debida importancia. Porque independientemente de lo que pasó con el merengue, aparentemente... Todos los otros, eh, digamos, movimientos artísticos dentro de la música, eh, no me atrevería a llamarle género al, regga, al reggaetón, porque pienso que eso es pasajero. Eh, reggaetón y ese tipo de cosas. Tomaron masaje, o sea, es como si no le hubiésemos dado importancia a lo que pasó. Y quisiéramos, sería mi deseo, que no pase lo mismo con la bachata. ¿Pero nunca, qué es lo que tú piensas que se puede hacer? Bueno, yo pienso que podemos nosotros eh, eh, idear algún mecanismo, algún... Mira, por ejemplo, para poner... Yo soy un salsero, he sido un, un seguidor de la salsa Todo de toda la vida. Sí. En, en Puerto Rico, por una ley, se declaró el tercer domingo de marzo como Día Nacional de la Salsa. En Puerto Rico se hace un evento cada domi cada tercer domingo de marzo de cada año, du durante 12 horas, una orquesta sube a la tarima y la otra baja música de salsa. Eso es un evento donde, que lo visita todo el mundo, incluso mi mujer y yo lo visitamos durante muchos años, eh, tenemos ya unos años que no vamos, pero así como nosotros íbamos de la República Dominicana, había gente que iba de otras latitudes y ellos han mantenido viva la idea de la salsa. Los argentinos han mantenido viva la idea del tango y tú ves que el tango lo han reformado, hay tangos rock o rock tango, hay tangos modernos, hay, ha ido cambiando incluso el baile, la cadencia del baile de tango, los movimientos ya no es tan rígido, ya no es tan enjuntos como lo era antes ahora el tango es, más, es diferente, eso quiere decir que los países mantienen viva su tradición, sobre todo su música sobre todo su baile nosotros tenemos por costumbre el, el dominicano es un ser muy impresionable en el sentido de que nos dejamos como acogotar por lo extranjero aquel famoso el complejo de Huacanagaritz todavía lo tenemos encima. Y eso hace que sí. inventemos con otras cosas que no conocemos, pero que nos parecen bonitas y modernas. Eso es lo de ahora. Con lo que pasó en la declaración de la UNESCO, debe de estarse escuchando bachata en toda República Dominicana y en cada sesionado donde hay muchos dominicanos. Yo diría todo un mes que tú digas por ejemplo una locura de bachata ver estar pasando en todos los parques y las calles que tú digas por ejemplo vamos a instituir por ley que un día en el año todas las emisoras dominicanas pongan bachata hasta la 91 okay. <risa> de mi emisora eso podría ser Óyeme, eso es una manera es que la, de darle el valor es que música. lo que ha pasado la mayoría del pueblo dominicano no lo ha entendido exacto y pasó con el merengue y pasó de nos están eh, poniendo un sello es como si fuera hechizando el globo terráqueo con ese ritmo que nace aquí Exacto. y se desarrolla aquí. Claro. Y sin embargo, todo pasó como, como algo sin ningún tipo de importancia y el nombre de República Dominicana con la bachata está lejos. Yo Así puedo es. poner el ejemplo, mi hijo aquí no, no sabía bailar bachata, se va a China a estudiar. Allá se encuentra con una rusa que están estudiando <risa> Oye, también. Y, rusa rusa, y la rusa es el que le está enseñando a bailar bachata. Oye. Entonces, y es eh, el sello, es la firma de República Dominicana. Es tanto así que vi en, en la red Twitter que alguna gente habla de Juan Luis Guerra. Realmente, el, la bachata, la, el papá de la bachata es José Manuel Calderón. Ese es el papá de la bachata. Junto le sigue... El, eh, eh, bueno, junto con el Añoñahito y Leonardo Paniagua Esos son los nombres, los tres nombres más importantes de la bachata de mañana.